resolución de salud pública sobre los derechos de los no vacunados y todo esto a propósito de eh, la instancia que han interpuesto para declarar inconstitucional si no me equivoco esta resolución alberto bienvenido buenos días saludos Emanuel, saludos amigos saludos amigas de san francisco Macorís y el mundo para tratar este tema verdad que eh, llama mucha preocupación a toda la población y al mundo, sin lugar a duda en este momento de pandemia de, de más de un año y donde, y Emanuel, donde, eh, se han asumido posiciones prácticamente sectarias. Sectarias, entonces tú tienes que medir lo que el Estado está haciendo para tratar de asumir lo que el mundo ha querido, que todas las personas sean vacunadas. Nosotros, como Estado, después de haber salido de la pandemia, salud pública se tapa con una resolución. Yo digo se tapa porque en mi caso entiendo que no debió ser la figura jurídica apropiada para estimular, motivar. Y si se quiere, si se quiere obligar a las personas que tienen una concepción diferente a los que entienden que se deben vacunar, ¿verdad?, y mandar un mensaje con esto. Entiendo que para eh, ser... Yo soy crítico con la decisión de salud pública. señores Estamos en un mundo donde los ciudadanos conocen de leyes, conocen de cuáles son las normas que normalmente rigen un Estado y no necesariamente tienen que ser abogados. El ciudadano sabe a ti, aunque de manera técnica... No te dé el concepto de ley, no te dé el concepto mmm, de una figura constitucional, un mandato constitucional, no te dé el concepto, no tenga el criterio claro de lo que es una resolución, pero sabe que dentro de las normas, la resolución es la de menos peso. Y mucho menos emitida. Con estas implicaciones. Y mucho menos emitida por un organismo, un ministerio. Que si bien es cierto tiene una ley facultado, o sea, creado por una ley, pero su categoría de ser creado por una ley y por tener una ley de salud pública no le da otras facultades como para tomar decisiones que tenga el peso jurídico que necesita la población, que necesitamos nosotros lo que creemos en la vacuna para llevar a esos que no se han vacunado a entender que están siendo obligados por el Estado. Alberto, Oye, en... esto, que están siendo obligados que mi concesión, yo soy de lo que creo, yo soy de lo que creo, que el Estado tiene que crear las condiciones jurídicas jurídicas y persuasivas y coercitivas para para que las personas acudan a vacunarse. Alberto, en otros países hemos visto ya cómo se ha iniciado con este proceso de la obligatoriedad a la vacuna y quizás aquí hace poco es que se ha iniciado con este tema pero también este hemos visto que en aquellos países ha sido con otras eh, herramientas jurídicas por así llamarle y aquí va mi pregunta, hay críticos, hay analistas que han criticado, valga la redundancia el hecho de que sea como usted bien dice con una resolución hay algunos que han dicho que debe ser con un decreto hay otros que han dicho que debe ser mediante una ley incluso hay legisladores que se han atrevido a decir que esta debe ser facultativa con mediante el estado de emergencia. Mi pregunta es, ¿tiene una resolución del Ministerio de Salud Pública la suficiente facultad como para intervenir derechos fundamentales? Mira, a la hora de tu comunicarte, en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, tú eh, tienes que sopesar, tienes que sopesar y a la hora de tú dar una opinión, tienes que sopesar incluso lo que es orientar al pueblo con responsabilidad y lo que es decirle al pueblo y a muchos lo que quieren escuchar. La forma de nosotros históricamente comportarnos en nuestras actividades y en nuestra forma de ser es decirle al pueblo lo que tenemos que decirle y cuando yo tengo digo a ti soy crítico ante el gobierno por haber dejado que salud pública mediante una resolución o por haber estimulado o por haber entendido que a través de una resolución usted va a obligar y a combinar a los Ciudadanos a vacunarse Y aunque esto Choca con la orientación Que yo Y, y, y mi ideario de estimular Y llamar a la gente a, a vacunarse Debo decir Que una resolución no es suficiente Para combinar A personas que tienen argumentos importantes Argumentos de salud Argumentos jurídicos y argumentos incluso hasta de ponderaciones de cómo surgen las vacunas, de, de, de, de, de, de las luchas de intereses que hay, la lucha, tienen argumentos importantes que tú tienes, que tú no puedes romperlo con una resolución. Entonces yo creo que el gobierno ha manejado después de, y lo hace, peor aún, peor aún, emite una resolución después de dejar sin efecto la declaratoria de emergencia. Entonces, frente a un estado de emergencia, la resolución posiblemente tenga más peso porque tú te agarras de la, del mismo, de estado, mismo de estado de emergencia para entonces coaccionar o combinar a los ciudadanos a, a vacunarse. Pero entonces salemos, salimos del estado de emergencia por decisión del mismo gobierno que no, que no la solicita y entonces mediante una resolución quiere combinar a un sinnúmero de ciudadanos que tienen una posición adversa a la vacuna. Y yo digo, es incorrecto, es incorrecto. Ha sido muy pobremente manejado por, por, yo quiero decir, por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Claro, si tú tienes un presidente, ese presidente debe tener unos conocimientos a tal punto que, aunque no sea abogado, maneje las cosas necesarias de un abogado. Para, por eso ser presidente, porque usted está en inteligencia, en habilidades, en intuición, por encima del ciudadano común. Entonces, entiendo que el gobierno ha manejado pobremente y de forma inadecuada el tema de la vacunación cuando estimula que una resolución tienda a persuadir, a combinar a los ciudadanos a vacunarse. Usted... Entiendo que el tribunal administrativo eh, podría la resolución declararla inconstitucional y podría, que sería un gran daño pero si ellos entienden que por ley deben decir esto tienen que decirlo, porque a la hora de administrar justicia, Emanuel usted no hace eh, lo que conviene, y fíjate que yo soy de los que creo, que en muchas ocasiones tanto hay instancias judiciales como el Tribunal Constitucional la Suprema Corte de Justicia los tribunales administrativos, que más que decisiones judiciales, dan decisiones políticas y si tú como Tribunal Constitucional o tú como Suprema Corte de Justicia tienes en mano decidir si hacer la vacuna obligatoria o no hacerla, es una decisión política de Estado. Entonces tú tienes, no es una no decisión judicial, no es poner la balanza que pesa mano. Es tú saber que tú vives en un Estado de Derecho, que tú vives en un Estado, que es lo primero. La gente debe tener cuenta que el Estado tiene un sinnúmero de características que son necesarias para facilitar la convivencia social. Y dentro de ella es, por ejemplo, el Estado tiene el, monop el monopolio de la, de la acción coercitiva. No se le puede dejar a otro, tú no puedes no, hacer bueno, un Estado que, que uno tenga una acción que lo tenga otro No, el Estado debe tener el monopolio de la acción coercitiva. El Estado tiene el monopolio de la persecución del crimen. Pero así el Estado tiene el monopolio de las políticas de salud pública a seguir. Claro. Pero tú tienes entonces que poner a ese Estado a hacer que la entidad llamada a tomar las decisiones para que la población la respete, sea la que emita eso. Yo comparto la idea de que debió ser una ley. Una ley. Claro. Esa era mi siguiente pregunta, claro. que, que, ¿cuál sería el medio? En cuanto a lo que usted mencionaba del fallo que pudiera dar ya el Tribunal Superior Administrativo, el propio consultor jurídico de la presidencia, Antonilo Peralta, si no Antonio me equivoco, Peralta, sí. eh, se ha referido al tema y ha dicho que en caso de que lo declaren inconstitucional, él espera que haya la suficiente persona ya que se hayan vacunado para, para cuando el tribunal tome la decisión. O sea, él quizás ya está condicionando a que sabe que puede que el tribunal lo declare inconstitucional. Mira, eso es una posición muy pobre. Muy pobre. O sea, porque simplemente dejaron a conocer Muy que... pobre, porque es que, es que, es, lo que pasa es que si tú le das a la gran cantidad de ciudadanos, le pones la mano una decisión que ellos puedan utilizar para justificar el no vacunarse e incluso para llevarse a algunos sitios donde ellos le están limitando su entrada porque o no están vacunados o no tienen el análisis que diga que no tienen... COVID-19, entonces tú vas a provocar un caos. Un Alberto, caos que tú pudiste evitar. Con, con ese caos con sería, con, con, sería, sería muy peligroso y sería un caos prácticamente provocado por el por mismo el gobierno. Cuando hablamos del gobierno, no nos queremos referir al presidente. Cuando hablamos del gobierno, son ha de gobierno de, de las personas encargadas a tener el control de a la hora de tomar una decisión jurídica que sea la apropiada no puede salud pública tomar una decisión como esta si no la consulta con el consultor jurídico del poder ejecutivo digo yo cree Alberto Vázquez como jurista como abogado en ejercicio que el impedimento o más bien la obligatoriedad de mostrar su tarjeta para entrar o accesar a tal o cual lugar eh, violenta el derecho al libre tránsito mira el libre tránsito es el derecho que tienen los ciudadanos de circular por donde entiendan que debe ser. Pero el libre tránsito tiene reglas. No es suficiente con que te sepa manejar. Te tiene que tener una claro, licencia. Entonces, ese es el Estado. El tema que me preocupa y el tema que no debió darse es la legitimidad. ¿Es suficiente que haya sido una resolución la que los supermercados tengan en sus manos para poder decir a un ciudadano, usted no puede entrar así? Ahí estuvo el error y ahí está el error. ¿Podría haber sido un decreto o una ley ¿Debió transitoria? Debió ser una ley. Una transitoria. ley transitoria. Debió ser una ley. Debió ser una ley y así nosotros no tenemos el temor, no tenemos el temor de que mañana se tape el Tribunal Administrativo declarando inconstitucional eso sería un gran daño y sería un triunfo para los no con perdón los antivacunas con perdón con perdón con perdón yo no le quiero llamar porque hay muchas personas que te hacen a ti juicios interesantes sobre por qué no vacunarse pero es un tema de asumir posiciones de buen ciudadano porque no es verdad que el que no se quiera vacunar no es verdad que es un ignorante Quiero decir esto, no es verdad que los que no se quieren vacunar son ignorantes. Yo no los quiero llamar ignorantes porque no lo son, porque tienen argumentos importantes. Son personas que el Estado no ha logrado convencer de por qué tienen que vacunarse y son personas que muchas veces ponen a un lado su condición de buen ciudadano por una actitud muy personal. Ahora, una cosa es que yo no me quiera vacunar y otra cosa es que yo estimule la no vacunación. Ojo con esto. Claro, exacto. Ojo con esto, que el Estado no puede permitir eso. Ojo con esto. En un Estado de derecho, en una sociedad donde se necesita la convivencia social, donde necesitamos que la economía se aperture, donde necesitamos que, que los, las personas puedan ir al supermercado a comprar. Tú no puedes permitir. Reducir la ocupación hospitalaria. Claro, tú no puedes permitir que el que tenga la idea de que no se puede vacunar y que no, tiene, no puede ser obligado a vacunarse, tenga la facultad también de salir a promover la no vacunación, No eso no es posible, porque eso es lo que el Estado, señores, vivir en convivencia pacífica, vivir en un Estado, significa que sus derechos, sus derechos, cual que sea, menos la vida, ceden para facilitar la convivencia social de mucho más, dentro de ellos usted mismo. Así es. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este interesantísimo análisis que nos hace el licenciado Alberto Vázquez sobre los derechos de los no vacunados frente a la resolución de salud pública, ¿verdad?, de eh, que limita el tránsito de estas personas eh, sin su tarjeta de vacunación. Bueno, este más adelante ya esperemos tener la solución o más bien la sentencia del de Tribunal Superior Administrativo dictando la validez o no de esta resolución para seguir comentando con Alberto Vázquez.